A todos, tengan eh, niños, eh, maestros, docentes, eh, padres de familias que sé que están al lado de sus niños, eh, profesora Minet, directora de nuestro plantel, profesora electa, su directora, escritora y autora, la, la profesora y Tapia para nosotros es un placer tenerla con nosotros es una experiencia que los niños van a vivir hoy eh, de grato agrado grado de algo, una experiencia que les va a quedar siempre a ellos y es para introducirle un poco más la lectura ¿verdad? lo importante que es para nosotros la lectura eh, por este medio a través de usted ¿verdad? Ellos van a vivir, aparte de que ya vivieron en la lectura eh, La experiencia que tuvieron con esa lectura tan hermosa Roberto por el buen camino Ellos van ahora a vivir sobre la experiencia suya Hacia la escritura de esa novela como autora eh, Muy interesante, está eh, fascinado Y ya, bueno, eh, me acaba de decir usted, como usted me dijo que ya hay la segunda parte, eh, podemos eh, continuar con ella. Eh, también está presente la, la supervisora María Pimentel de nuestra zona. Bienvenidos a todos y tengan todos bendiciones y que Dios sea el que nos descienda todo esto y que todo salga bien. Muchas gracias y bendiciones. Buenos días a todas las el personal administrativo al personal educando y a mis queridos niños me siento feliz de estar con ustedes yo le estaba diciendo a la maestra rubiela que tengo dos días de estar resfriada y a mí cuando me da resfriado me da como influenza es muy fuerte pero yo dije yo no les fallo a mis niños por suerte no tenía que hacer viaje porque si se hubiera complicado el viaje pero aquí estoy con ustedes para recordarle porque ustedes lo saben, que la lectura es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ustedes busquen quiénes son sus mejores estudiantes, son los lectores. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que la lectura es herramienta de capacitación continua. A través de la lectura, ustedes podrán mantenerse al día de todos los avances de la ciencia, la tecnología, y eso los hace competitivos. Este es un mundo de mucha competencia y que conseguir un trabajo no es fácil. Cada vez que ustedes tengan habilidades que otros, que otros no tengan, recuerden de silenciar los micrófonos que otros no tengan ustedes van a poder ser más o sea tener mayores capacidades entonces la novela Roberto por el buen camino es la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura ya yo tenía cinco novelas cinco o seis novelas anteriores y Roberto por el buen camino fue la novela que me dio a conocer, me decían, la escritora de Roberto por el buen camino. Entonces, con eso ustedes se dan cuenta de lo importante que es la lectura, de acuerdo a lo que se vive actualmente en la sociedad. Eh, yo, quiero, yo no sé si la profesora tiene un conversatorio, tiene otro tipo de protocolo, la maestra Rubiela, pero yo sí quiero conversar con los niños, que los niños me pregunten, yo poder darles respuesta a cualquier duda. Yo siempre les recomiendo a los profesores que cuando lean una novela mía antes del examen, hagan un conversatorio conmigo, porque todas las dudas que tienen los niños las van a resolver conmigo, van a sacar excelentes calificaciones y se van a enamorar de la lectura. Entonces, adelante, maestra, usted me dirá cuál es el protocolo que tiene usted o si entramos directamente en el conversatorio. Usted va diciendo qué estudiante pregunta, porque si no, todos quieren preguntar a la vez. Bueno, profesora, esto, eh, antes que nada, eh, quisiera que la profesora Minet, como directora de nuestro plantel, me nos dé unas una palabras de bienvenida a, a, a, a este conversatorio, ¿verdad?, eh, eh, nos parece, como directora, muy buena las palabras de ella. Profesora Minet. La licenciada Rosemary, nuevamente aquí con usted como administradora de la Escuela Anexa del Canadá. Para nosotros es un placer siempre tenerla verdad con nosotros y nuestros niños que adquieren múltiples experiencias. En muchísimas ocasiones he participado, pues, yo hago el cierre con, con mis otros grupos. Eh, no esperaba que, que pues, me estuvieran en el programa de primerito, porque realmente me encanta escuchar a los niños y después dar mi, mis, mis opiniones a, al final. Pero bueno, lo único que les quiero decir es que bienvenida. Nosotros aquí en la escuela la queremos mucho, la admiramos por todos esos lindos libros y esas lindas experiencias que nosotros pues los niños reciben a través de esas hermosas lecturas que Dios nos bendiga y que tengamos una linda experiencia como la hemos tenido a través de todas las conversaciones y diálogos que hemos tenido con usted eh, bendecimos también pues este día hermoso que vamos a compartir con usted y esto al nivel de quinto grado que dirige la maestra Ruggiela felicidades por estas lindas actividades que ustedes hacen así que entonces vamos a iniciarnos nuestra rubiela y bendecido por el señor gracias profesora, gracias es que como es primera vez que tengo el conversatorio con la licenciada, doctora, eh, no, no sabía cómo eh, eh, ordenar pero no está de más, que usted nos dé la palabra de bienvenida y también el cierre, así que ah, muchas gracias. Esto, esto está muy bueno eh, esto, licenciada, si podemos empezar, y usted me dice que, que los niños que van a decir, eh, van a preguntar, eh, yo lo, les anoto, y como cómo me dice. Mire, ellos que levanten la mano, entonces se fija quién tiene la manito, la levantada? manito levantada y, y yo yo entonces que da el orden. Exacto, exacto, perfecto. Y niños, niños, acuérdense que todo es orden. No podemos irnos eh, exaltándonos y desesperándonos. Yo sé que están emocionados porque es la primera vez que están haciendo esto, que estamos haciendo esto, y eh, sé que están muy, muy emocionados. Eh, este no va a ser la ni la última. Eh, va a ser, vamos a estar constantemente en esto porque es lo más importante. Es lo importante que ustedes continúen con la lectura, como lo dijo la, la licenciada Rosmery Tapia, que es muy importante. Así que niños, vamos a escuchar a nuestra escritora y autora ¿verdad?, de nuestra novela que estamos leyendo, Roberto por el buen camino. Y el que el que, quiere, el que desea hacer una pregunta, levanten la manito. ¿sí? sí, Rojas, del quinto grado A. Dígame la pregunta. La maestra Rubiela. Ajá. ¿Por bueno, qué es importante para usted escribir? Bueno, para mí es importante escribir para comunicar Para expresar mi pensamiento y que quede, que quede en una novela A mí me preocupaban mucho los problemas sociales Yo trabajé por años en la pastoral social de voluntaria en Chitre. Y vi los grandes problemas que tienen las personas de escasos recursos. Entonces yo quería, en esa, en esa actividad literaria, yo escribo gracias a mi profesor de español, que fue el que me motivó a escribir. Yo quería en esa actividad literaria mandar mensajes a la sociedad para que reflexionen, para que piensen. Y si es posible para cambiar la sociedad, para tener una sociedad decente, una sociedad donde hay igualdad de oportunidades. Adelante la próxima pregunta. Vamos a ver aquí. La que va eh, a hacer la pregunta es Dilvianis Castillo. ¿Qué edad tenía cuando escribió Roberto por el buen camino? Bueno. La edad no te la digo ni tortura, <risa> Mentira, es una broma, es una broma, yo escribí Roberto por el buen camino en el 2004, tiene 16 años para ver más, 2004, 16, 17 años, pero cuando yo hice la continuación yo quise poner 20 años. Es lo que pasa en la fundación 20 años después, porque yo cumplí el año pasado 20 años de ser escritor. Adelante la próxima Ajá. pregunta. Vamos el a próximo, ver. Alfonso Elías. Mi pregunta es... Si ¿sí la novela de Roberto por el buen camino es una novela de la vida real. Bueno, esa es muy buena pregunta. Es una novela de ficción pero está inspirada en hechos de la vida real, porque yo hice una investigación. Una inve la investigación de campo no la hice yo, porque yo no me puedo meter en un barrio como el Curundú, cuando una persona pasa de un multifamiliar a otro, tienen problemas, imagínense si me veían a mí con una cámara, un celular, grabando, no, eso era muy peligroso. Esa investigación de campo me la hicieron los chicos del Centro de Cumplimiento. Entonces yo hice la otra investigación. Así que tiene elementos de la realidad ficcionados. Uh -huh. Bueno, esto... Ana Araúz. ¿Cómo usted descubrió que le gustaba la, la escritura? Desde que tenía la edad de ustedes. Desde los 10 años yo leía las novelas de mi padre. Y yo en una ocasión le dije en algún momento en un libro va a decir el nombre mío y mi papá no era del que mataba los sueños, todo lo contrario te motivaba y cuando tuve a mi profesor de tercer año de español que nos hizo amar la literatura entonces yo estuve convencida de que yo iba a ser escritora gracias ajá, Joel eh, Pedroza Joel Pedrosa. Joel Pedrosa. Pregunta es, ¿cuál fue la inspiración Para poder escribir Roberto Por el buen camino? Bueno, yo estaba llegando a mi apartamento Y presencié la discusión De un menor delincuente con, el con un dueño De un taxi Que él no le quería pagar la carrera Y el señor lo iba a golpear Entonces yo hice que el señor reflexionara Que no valía la pena En ese tiempo en la carrera valía un dólar Que por un dólar fuera a la cárcel Lo matara al chico pero el chico no reflexionó y entonces yo subí a la casa con la firme idea de escribir un libro que les llegara a estos chicos, que se dieran cuenta que el camino de la delincuencia es la cárcel, el hospital o el cementerio y que ellos una vez pagaban el delito podían rehabilitarse, retomar el buen camino. Uh -huh. Azael Bonilla. Ah. Iris Reyes ¿Cuántos días o meses se lo pasó escribiendo la novela? Bueno, yo demoré escribiendo la novela nueve meses Pero yo escribo todos los días Hay personas que dicen diez años para escribir un libro Pero en enero escribieron una hora En febrero no escribieron, eran los carnavales En marzo hacía calor, en abril se fueron para la playa En mayo está lloviendo. Hay gente que se pone muchas excusas entonces si se ponen excusa y no lo toman con seriedad van a demorar mucho tiempo hay ensayos investigativos que sí demoran mucho tiempo pero una novela si te dedicas la puedes escribir en nueve meses un año a lo sumo año y medio así que yo demoré nueve meses en escribir Roberto por el buen camino escribiendo todos los días y descansando nada más el domingo hmm. eh, Catalín cata, Catalín Catalí, Catalí. sí. Ajá. ¿Cuál es la novela más emotiva que usted ha escrito? Vida de Compromiso. La vida de mi madre, maestra, por 30 años, porque hubo dos años que no hubo jubilación. Ella tuvo 24 años como maestra de primer grado. Ya los últimos años la cambiaban primero y segundo grado. Para mí, esa novela, Vida de Compromiso, es mi novela más hermosa. Está recomendada para, para primaria también, desde cuarto grado. Ana Isabel. Ana Isabel. Pa, eh, Isabel eh, ¿Cuál fue su sentimiento al escribir, Roberto, por un encamino? Bueno, fueron sentimientos encontrados. Yo no tenía en el esquema que Tuti moría. Y de repente yo copio mataron a Tuti ay esto no puede ser yo dije no, no, no hay que revivir a Tuti tres días me quedé sin escribir después comprendí la razón de la muerte de Tuti el mensaje es el crimen no paga. así de contundente yo prefiero que muera Tuti en la novela y el chico que va a entrar en una pandilla reflexione y diga me juego la vida y no entre en una pandilla entonces si ustedes ven la muerte de Tutti es redentora porque cuando él está muriendo él le dice a Luis Carlos no abandones a la fundación ni a los pelados quiere decir que él piensa en otro porque ya Tutti se había rehabilitado lo que pasa es que el crimen los persigue cuando salen de una pandilla los buscan para dar un escarmiento pero Tutti vive para siempre en la fundación Roberto por el buen camino Gracias. Ajá. Derek. Matías. Matías. Buenos días, mi nombre es Matías Labrego. Este, Mi pregunta es, eh, ¿por qué le puso los nombres Luis Carlos y Susana a los personajes principales? Bueno, yo te voy a decir cómo yo pongo los personajes, el nombre. Yo pongo el retrato físico primero, aunque no haga la descripción. Es un hombre joven alto, trigueño, pelo negro, y me lo imagino. Cuando ya yo tengo la imagen del personaje, yo le pregunto en mi mente, ¿cómo te llamas? El primer nombre que llega a mi mente, así le pongo al personaje. sin embargo Roberto Perdón. fue diferente en Roberto fue diferente para los años 2001 2002 que yo estaba haciendo la novela el referente de una persona que se esforzó y salió de un barrio como el Chofillo era Roberto Mano de Piedra Durán, el campeón de campeones, por eso Tuti cuando escoge el nombre escoge el de Roberto Ajá. Eh, Gabriela Quiroz La Quiroz del Quinto C ¿Ha tenido alguna dificultad al escribir alguna de sus novelas? Bueno la dificultad surge cuando tienes éxito yo las primeras seis novelas no, todo el mundo tranquilo pero cuando saqué Roberto que ha sido la novela más vendida de todos los tiempos en Panamá más de 100 mil novelas editadas, entonces viene cierto nivel de envidia. Entonces comienzan a criticar cosas absurdas, como que el diálogo de Tuti no tiene sintaxis. Díganme, ¿qué maleante habla con sintaxis? Ninguno. Entonces ellos tienen una jerga que yo me tuve que aprender, un registro idiomático. Y entonces ahí surgieron algunas dificultades, pero ¿qué más da? Sí, yo no escribo para ellos. Yo escribo para mis bellos lectores como ustedes. Hanna Lamy. ¿Cómo usted se siente que usted es reconocida a nivel internacional o nacional? Una buena pregunta porque yo no lo esperaba. Uno hace su mejor esfuerzo. Los resultados no dependen de uno. Uno hace con dedicación, se empeña trata de presentar un buen producto pero los resultados vienen dependiendo si al lector le gustó o no tu novela esto no es que por influencia o por la cara bonita de nadie te van a leer al lector hay que atraparlo en la trama y hay que mantenerlo pegado a la novela que no la suelte hasta que termine eso no es fácil entonces me siento muy feliz sobre todo por los niños y jóvenes que yo sé que con el esfuerzo que yo tengo en Siembra de Lectores el programa de Círculos de Lectura he logrado que jóvenes que no les gustaba la lectura ahora agarren un libro y se pongan a leer me siento feliz por eso Ajá. Félix Santo ¿Cómo se originó la letra del tema del libro? El tema del libro, el tema de la delincuencia juvenil, el tema de la delincuencia juvenil azotaba el país en el 2000, 2001, y lo sigue azotando, porque estamos a merced del crimen. Están los delincuentes presos por sus delitos, y los ciudadanos estamos presos por miedo a, a ser atacados. Entonces yo quise que los jóvenes reflexionaran, y se dieran cuenta que la única forma de salir de la pobreza es la educación. Incluso los que están en riesgo social. Si se meten a las pandillas, arriesgan su vida. Si se educan, van a salir, van a ser profesionales y poco a poco van a ir incorporándose a una vida de comodidad. Porque yo sé que pasan muchas estrecheces, pero hay que pensar Aquí hay que esforzarse, no hay que buscar el camino fácil del delito. Uh -huh. Esto, Ángel Núñez. Buenos días. Mi pregunta es que si tiene alguna otra o, uh, en mente escribir otra novela. Yo siempre estoy escribiendo otra novela. Yo acabo de... Eh, presentar que también es de primaria, la burbuja invisible. La hice en el 2017 y la terminé en el, a finales del 2017 y son las diferentes burbujas. Y ahora nosotros estamos viviendo en una burbuja económica, en una burbuja tecnológica, en una burbuja de las redes sociales, en una burbuja familiar, como que me adelanté a la época y ya de una vez yo estoy ya revisando la novela del otro año yo siempre estoy escribiendo la novela si ustedes entran en mi página web donde están todas las obras hay una hoja en blanco con un signo de interrogación eso significa que el escritor está trabajando en su obra más reciente Ajá. ¿Tengo otra pregunta? Rubén Rubén Madrid ¿Por qué la mamá no le...? ¿Por qué redactó la novela en base, la, en base de la violencia? Porque es una novela sobre delincuencia juvenil y pandillerismo. Ahí, en ese mundo, está la violencia, pero también está la solución para minimizar el grado de violencia. Aquí un niño dijo que tenía otra pregunta. Hagan una pregunta y el sábado a las 3 de la tarde se conectan con la misma contraseña y entonces me hacen las preguntas que les faltan. Por ahora vamos a una pregunta cada una porque imagínense: tantos niños. Sí, sí. Eh, Paula. Paula Monge de Quinto B. ¿Qué tan difícil es escribir un libro? ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que quieren escribir pero no, no se atreven? Ya, yeah, esa es muy buena pregunta. Claro que es difícil escribir un libro. Pero tienes que leer, leer, leer incansablemente. Porque no hay un buen escritor si no hay un buen lector. Eso lo tienen que tener claro. Y a ustedes que están en la escuela... Primero es su compromiso académico. Ustedes en los tiempos libres, cuando ya han terminado de estudiar, pueden comenzar a escribir. Yo en mi página web busquen para que vean que dicen tutoriales. Y ahí yo recomiendo unos libros, doy unos consejos. Pero mientras estén en la escuela, el compromiso primario de ustedes es sacar buenas calificaciones, graduarse. Hay tiempo para todo en la vida. Pero mientras tanto, lean mucho, porque eso va a servir como bases para que ustedes puedan ser escritores. Eh, Kevin, Kevin Arena. Kevin Arena Quinto A. Mi pregunta es, ¿qué fue la que la motivó a hacer la novela Roberto por el buen camino? Eh, fue esa, sí, pero se la voy a contestar porque si sí se conectó tarde. Fue el encuentro que yo vi con el taxista y el delincuente juvenil que no le había pagado la carrera y el taxista lo iba a golpear. Entonces yo quise hacer un llamado a la reflexión. Mm. Liz Bosque. Muy bien, niños. Buenos días. Eh, mi pregunta es, ¿cuál fue el nombre de su primera novela y cuánto se demoró en escribir? Bueno, mi primera novela fue Caminos y Encuentro. Y me demoré en escribirla más o menos como ocho meses. ¿Qué lugar favorito para escribir? Aquí donde estoy en mi oficina. Yo en mi casa tengo una recámara adaptada como oficina, así que este es mi lugar favorito. Eh, Don Bron, tienes la manito levantada, ¿cuál es tu pregunta? Brandon, Brandon, Brandon, perdón. Uh -huh. ¿Cuál es la novela que usted más ha tardado en escribir? Es una buena pregunta. La novela La raíz de hoguera, porque en La raíz de hoguera hay dos hilos narrativos, el medievo y el tiempo actual. Armonizar esos dos, que se viera la diferencia, la narración actual y la narración de edad media, les fue muy difícil, pero gracias a Dios lo lo, lo logré y de ahí en adelante no he tenido más dificultad. La raíz de hoguera que me tomó el doble del tiempo, como año y medio. Kevin, esto es Hansel. Buenos días. Una pregunta, ¿cuál fue el momento más triste para usted en la novela Roberto Pueblo en camino? Cuando tú te mueres. Yo lloré a Tuti como lo lloraron ustedes, pero yo comprendí que ese era el mensaje de la novela. El crimen no paga. que ningún joven se meta a una pandilla porque él sabe que se juega la vida. Para que tú entiendas lo que es. Buenos días, escritora María Tapia, mi nombre es Avivina Quintero, Quinto B, maestra Julia, atención. Mi pregunta es, ¿qué la motivó a escribir la novela Los Ángeles del Olvido? Bueno, yo vi un niño que me fue a pedir trabajo a la casa de mi hermano en chitré Yo pienso que los niños jamás deben de trabajar, tienen que estudiar y jugar, que todo tiene un tiempo en la vida. Cuando le comenté a mi cuñada, me dice eso no es nada. En una finca que tenemos en Tonosí, hay un niño que desde los tres años papá se lo lleva a trabajar porque la mamá lo abandonó. Y de ese relato que ella me hizo, me hizo, yo hice la novela Los Ángeles del Hilary Vineda, ¿qué lo motivó a ser escritora? Mi profesor de español de tercer grado además mi familia mi papá y mi mamá leían mucho y todos los hijos leían fue la lectura y mi profesor de español que la novela de este año está dedicada a él 25 ¿Cuál fue su primer libro y por qué la motivó a escribirlo? Caminos y encuentro, y en Caminos y encuentro yo cuento la historia de la dictadura de Noriega, de la represión que hubo en un lugar como en Chitré a las mujeres civilistas. Caminos y encuentro, y el fondo es la intuición, la protagonista no entiende su intuición y la asusta. Entonces ella busca otros métodos hasta que tiene un encuentro con la divinidad. Esa fue mi primera novela. ¿Cuántas novelas piensa que vaya a escribir? Todas las que Dios permita. Mientras tenga claridad mental y pueda mover los dedos, seguir escribiendo. ¿Algún escritor o libro que haya influido en su trabajo como escritora? No. El, yo tengo múltiples lecturas, así que muchos han podido influir, pero ninguno en particular. Pero la persona que sí influyó fue mi profesor Roberto Carrizo. Buenos días eh, Soy el estudiante en Francia Y tengo una pregunta ¿Cuál fue el principal riesgo Que tuvo que tomar para escribir Roberto Por el buen camino? ¿Cuál fue el principal qué mi amor? Riesgo al escribir Roberto por el buen camino Bueno, toda novela Un tema difícil trae riesgo Pero incluso Los delincuentes que leyeron La novela ellos decían la escritora hizo que quisiera con toda la realidad que hay detrás de un delincuente que mucha gente los despreza y pide en su novela que una vez que ellos vamos a cerrar aquí todos porque están con el micrófono abierto una vez que ellos han pagado su deuda a la sociedad se les dé la oportunidad de retomar el buen camino tengo una pregunta a camila cano canto perdón buenos días en escritora rosmerita Tapia. mi pregunta es a qué cree usted que se debe el éxito de roberto por el buen camino bueno a diferentes factores entre todos el tema el tema fue un tema que conmocionó y la gente se dio cuenta que detrás de esos muchachos que delinquen hay una historia de tristeza, hay una historia de carencias. Y por otra parte, que mi forma de expresarme es sencilla. Yo expreso ideas profundas con mm. palabras sencillas. Yo no pretendo llegar al diccionario de mis lectores. Yo quiero llegar directo a su corazón. Esa es el, la clave. Eh, Adrián Jesús ¿Qué tiempo le duró realizar las novelas? Más o menos como entre nueve y diez meses, a excepción de La raíz de hoguera que me demoró más tiempo, y también Niña Bella que la hice en siete meses, entonces eso depende Derek, Derek. Yo quiero saber cuál es el libro original si es este o es otro que yo todos vi en el son iguales lo que pasa es que uno les va cambiando la portada para renovarlo. cuando yo conseguí escritor, eh, editor, ellos dijeron vamos a renovar pero el texto sigue siendo el mismo vamos a renovar la portada pero el texto es igual ok, gracias eh Levanten la manito los que quieren hacer las preguntas, porque la que ya tengo aquí anotada ya. Kai, me... ay, Kai Castri, Castillo? ¿Ya fue? Kai Castillo? Ajá. A los niños tengo... les contarles, que hagan una esta... pregunta y el, el sábado hacen otras preguntas. Sí, díganme. Ah. ¿Cuál es su próximo proyecto literario? Bueno, estoy escribiéndolo todavía, estoy revisando la novela y va a estar listo para el otro año. El de este momento que acaba de salir, que tiene como una semana de estar en la, se llama La burbuja invisible y está recomendado desde primaria. Yo soy Vargas. Sí, señor Tapia, ¿en qué escritor español se inspiró a escribir? No, en ninguno. Yo me inspiré a escribir en mi profesor de español que nos hizo amar el Quijote. Entonces, gracias a ese, esa dedicación de ese profesor. Yo leo a todos mis compañeros, los escritores, a la mayoría, yo los leo. Pero a mí me inspiró a escribir mi profesor de español, Roberto Carriz. ¿Qué Escribir una novela de sus sentimientos, ¿cómo se llamaría? Bueno, ya lo escribí yo. La novela se llama Vida de Compromiso. Es la vida de mi madre. Falleció hace ya muchos años. Y es una novela llena emotiva, llena de amor. Iván eh, Solis. Rosa González. Hola, soy Iván Normandolís Estoy en quinto grado eh, ¿Aún Este sí. Existe ¿Aún la sí. La fundación? No, mira, la fundación Roberto fue una, La fundación fue una Creación ficticia Una amiga mía Se estaba por retirar Y iba a ser la fundación Y yo le había dicho que le podía poner Roberto por el buen camino pero falleció, falleció en, un, en, un, en el accidente del helicóptero, que ya era comisionada de la policía, y entonces se ha quedado así. Pero gracias a todo ese movimiento que hubo de lectura, hay muchas fundaciones, está Generación 2000, está eh, Jesús Luz de Oportunidades, Creo en Ti, hay muchas, muchas fundaciones. Yanis Janis, Yanis Yanis Yanis Yanis Yanis, pues Yanis Buenos días ¿Por qué cree usted que se dio a conocer con esas novelas y no son las otras que había escrito? porque esta novela aborda un tema social que nos afecta a todos. No solo a los muchachos que han desviado el camino, sino a sus víctimas. Por eso esa novela ha tenido tanto éxito. Voy a hacerle un comentario a la, a la directora. Hay niños que se están tratando de conectar ahora, pero tenemos capacidad para 100 y ya las rebasamos. Los que llegaron tarde Verán el video posteriormente Y se pueden conectar el sábado Para que me hagan las preguntas Pero conectense temprano mm, Exacto Exactamente eh, Daniela Castillo Mamá, Buenos días Daniela Castillo El quinto G eh, eh, La novela Y era lo que nadie creía ¿Eso fue basado En su vida O Sí. Algo que usted haya no, es una novela testimonial. Yo tuve 50 años buscando el diagnóstico de una enfermedad y gracias a la literatura lo encontré. Porque cuando salió la novela Diagnóstico y sí. que era la continuación, un médico me dijo: Yo sé quién ¿Sí? puede dar con este diagnóstico. Me mandó donde ese doctor y a la segunda cita tenía el diagnóstico. Entonces, sí, es un testimonio, novela testimonial. Ajá. Johan Castillo mi pregunta es que desde el comienzo de su carrera desde, desde el comienzo de su carrera como escritora, ¿cuál es la novela que más a usted le ha gustado? bueno, la que más me ha gustado, la que más me ha gustado la novela más exitosa, exitosa ha sido Roberto por el buen camino mi novela favorita, Vida de Compromiso Adelante. Eh, Ana Fernández. Te tengo una pregunta. Soy de Quinto G, la maestra Leonora Ávila. ¿Desde qué año empezó a escribir sus novelas? Bueno, yo comencé en el año 2000. Pero desde que tenía la edad de ustedes, como yo leía mucho, mi redacción era diferente. Mi redacción tenía muchos giros literarios porque usaba todos los recursos que estaban en las novelas que yo leía entonces no era una, una redacción llana, no era una relación común y corriente tenía ese matiz literario que las personas que las personas que leen tienen incluso cuando hablan usted no ve lo bonito que habla una persona que lee ¿Sí? ¿qué mensaje puede dar a nosotros los jóvenes que estamos en una sociedad vulnerable bueno, que en vez de estar chateando ustedes no ven el chateo de ustedes ¿cómo estás? bien, ¿qué estás haciendo? nada, va a llover qué pereza en vez de estar en ese chateo intrascendente cierren el teléfono, pónganlo así fuera de ustedes y comiencen a leer, así como leyeron Roberto por el buen camino Lean, lean, que eso sea parte de la rutina. Busquen una hora específica para leer y lean por lo menos 20 minutos. Durante tres semanas ya quieren el hábito de la lectura y no van a pasar un solo día sin que lean. Iván Aguirre no ha preguntado. Buenos días, estimada escritora. Soy Iván Aguirre del Quinto E. Mi pregunta es, ¿cree usted que personas como Roberto cambian realmente? Sí, cambian. Y te voy a decir por qué. En ese tiempo había un círculo de lectura de 17 chicos que iban a los presos en el centro de cumplimiento. Iban a la librería Excedra una vez al mes al círculo de lectura del profesor Ricardo Ríos Torres. Ahí yo conocí. Esos muchachos me dieron mucho elemento de lo que es la vida del delincuente. Cuando tuve la presentación, yo los invité. Ellos pensaban que iba a ir como camarero. Y yo les dije, "Ustedes mi comité de protocolo. Se vistieron muy bien, acomodaban a los invitados. Miren, de esos chicos, 17, 16 se salvaron. Uno solo volvió a prisión porque tomó venganza para que ustedes vean que sí se pueden rehabilitar. Sí, buen día, Buen día, Brian Rodríguez del Quinto B. ¿A qué edad tuvo la iniciativa para escribir una novela? Bueno, no es una iniciativa, es, una, es como una vocación. Así como los educadores, la mayoría son por, el, por vocación bien son por Vocación. Y yo comencé a escribir en el año 2000, el 24 de junio. cogí ese día porque era el patrono de Chitré y jamás se me iba a olvidar cuando comencé a escribir por primera vez. Diana. Buenos Almanza. días, soy Diana Almanza del Quinto D. Buenos días a la autora. Un mensaje a todos sobre su obra. Un mensaje. Mi obra tiene un denominador común: la esperanza. No importa cuán dura sea la adversidad, ten fe en Dios, eleva tu mirada y te encontrarás con el arco iris de la esperanza. Por eso que una de mis novelas se llama La noche no dura para siempre. El problema que estás pasando no te va a durar para siempre, como ahora la pandemia veremos el sol de un nuevo día, veremos la esperanza. David González. Buenas tardes, señora Rosmaría Tapia. Dime, amor. Esto, ¿En qué concepto se inspiró para escribir tantas novelas y especial Roberto por el buen camino? Bueno, es diferente. Cada novela, por lo menos la de Bully, un grito desde el silencio yo observé a tres mayullones pegándole al más pequeño. Yo puse orden de una vez, pero de allí salió la novela. Cada una tiene su detonante, tiene ese evento que hace que me diga yo tengo que hacer una novela sobre este tema. Así que tienen diferentes motivos. ¿Tiago? Aquí hay un niño que está levantando la manito desde hace... ¿Quién Dale, papi. Buenos días, maestra. Rosa María Tapia. Este, ¿Qué nos recomendaría a todos los que queremos ser escritores y famosos? Quieres que leer, leer, leer, leer. Cada vez que tengas un tiempo libre en la, en la escuela, lee. Lee mucho, porque esa es la única manera, es el inicio de un buen escritor. Después estudiarás creación literaria y otras cosas, pero lo primero es leer, ser lector. Ebrahim, eh, La pregunta es, ¿cuál es el libro que menos tiempo le tardó? ¿La que menos tiempo le Niña Bella. Niña Bella me tardó menos, siete meses. ¿Qué hago? ¿Qué autor es el que la...? Qué más la admira el autor que yo más admiro son muchos porque yo no soy lectora de un solo libro sino de muchos yo leo muchos escritores me gusta mucho Gracias. yo leo eh, eh, los poetas aquí panameños eh, narradores en fin yo leo muchísimo inclusive el que saca su libro por primera vez yo tengo la cortesía de leérselo hacerle un comentario para, ...para incentivarlo a que siga escribiendo. Ajá, Nicole, Nicolet. Nicole García, una pregunta autora. Uh, ¿Qué es lo que le motiva a usted a ser escritora? Bueno, es como que la sociedad cambie. Que los niños sean lectores. Que si tienen una situación de escasez a través de la educación... La educación es la puerta ancha donde puedes salir de la pobreza. Entonces, que tengan aspiraciones, que se atrevan a soñar, que no crean que la situación va a ser así para siempre. A través del estudio pueden mejorar su vida. Entonces, hay muchas otras que se... O sea, yo, si ustedes ven mi novelística, tiene muchos temas para tratar de solucionar esos problemas que agobian a la sociedad. Jace Lee Mi nombre es Jaisley Hidalgo del Quinto A. Eh, ¿Desde qué año eh, empezó a hacer las novelas y cuál fue su primera novela? 21 años de escribir y mi primera novela, Caminos y Encuentros. Aguilar. Carla Aguilar. Mi primera es... Este... ¿Cuál fue? ¿Qué le inspiró a escribir la novela y era lo que nadie creía? Este es un testimonio médico sobre mi salud, sobre el problema de, de enfermedad que yo tenía. Esa fue la inspiración. Ángel Núñez mi pregunta es que si tiene alguna hoja o cuaderno especial para escribir sus novelas. No, yo escribo directo a la computadora. Yo estoy moderna. Yo en tecnología soy milenia. Eso es importante. En estos tiempos eso es mucho más importante. Sí, así es. Esto... Eh, creo que Angélica... Angélica Guadalupe, Angélica Guadalupe. Angélica Muñoz. Uh -huh. eh, mi pregunta es, cuando usted estaba pequeña, ¿usted le gustaba leer historias en hechos reales? Sí, yo leía de todo. Yo desde los 10 años comencé a leer literatura pesada, como yo la llamaba. Entonces, de esa manera, yo me hice como, como mi cerebro estaba estructurado para contar historias. Ajá. Esto, aparentemente, eh, me queda Kenian Flores. Tenían Flores. ¿Qué espera de los jóvenes que lean su libro? Bueno, yo espero que cambien la vida, que si son perezosos para leer, cuando vuelvan a conversar conmigo, digan, escritora, ya yo tengo el hábito de la lectura, yo he mejorado mis calificaciones, mis padres están muy contentos conmigo. Cuando me dan un dinerito extra, no compro cualquier cosa, lo guardo para comprar un libro. Eso es lo que yo espero de mis lectores. ¿Y cuál es el libro que marcó su vida? Eh, que yo haya leído o, o mío tuyo bueno yo creo que es vida de compromiso vida de compromiso es un libro cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta porque es un, un libro que siempre será mi preferido gracias Ade, y Batista yo te pregunto verdad sí Adele ¿Qué pasó para ponerle el título a la novela Roberto por el buen camino? Esa es muy buena pregunta Miren, yo quería que el solo título fuera como una, como una inspiración para ellos Roberto por el buen camino No importa que hayas cometido un delito Ya pagaste tu deuda a la sociedad Entonces darle la oportunidad a rehabilitarse y que sean unas personas de bien. Ese es el principal objetivo. Dale, Jesús. Mi pregunta es, ¿novelas se han, ¿cuántas novelas se han traducido a otro idioma? Hay varias. Yo creo que como ocho que están en Amazon. Acá en Panamá no las tenemos porque en Panamá la gente prefiere leer el idioma del escritor. Paul Villanero Encienda su cámara, papá Buenos días, escritora ¿Qué considera usted que hace a un escritor un buen escritor? Primero la lectura Segundo, que sus principios morales estén en concordancia con lo que escribe Si un escritor es honesto que reflejen la, la honestidad, porque yo no perdono que un escritor escriba cosas muy bonitas y en su vida real sea un desastre. Entonces, que la vida del escritor vaya en paralelo con lo que escribe, con las historias que nos cuenta. Muchas gracias. ¿Cómo no? Ajá. Ahora. Esto, otro. del Tío B. Eh, ¿Usted pensó otro título para Roberto por el buen camino? Al principio, sí. El título se llamaba El camino del perdón, pero después quise poner un título para ellos, para los chicos que están en riesgo social y los que ya han cometido un delito. Muchas gracias. Uh -huh. Ricardo Mujica. Buenos días, mi, mi nombre es Ricardo Mujica y soy del quinto D. Me pregunté ¿qué libro tardó más en, re, en escribir? La raíz de la hoguera. La raíz de la hoguera ha sido el libro que más dificultad me ha dado, pero gracias a Dios gustó mucho. ¿La novela más corta que pudo crear y qué le inspiró en hacerla. Bueno, fue NPI, pero después tuve que hacerle un anexo porque encontraron el diagnóstico. Entonces ya no fue la más corta porque esa novela tiene un anexo que es cuando encuentran el diagnóstico yo tengo una novela de usted que a mí me gustó mucho que es El retorno de los bárbaros ah, no, pero esa el... es de alto calibre esa novela es la tercera de una trilogía que viene no hay trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros este niño que leyó El retorno de los bárbaros es, es lector de alto vuelo muy interesante uh -huh. Bergi Moscoso sí es eh. Bueno, buenos días. Mi pregunta es: ¿por qué, si Tutti era el personaje principal, murió en el tercer capítulo y no al final de la novela? Porque yo tenía que ver todo lo que pasaba después de la muerte de Tutti. Si seguía, recuerden que María Cristina se deprime y no quería seguir con la fundación. Y mami la hace reaccionar. Mami le dijo, tenemos sangre invertida y en ese abrazo de esas dos madres, una de clase media alta y otra de extrema sí, pobreza, pobreza, está el abrazo que se tiene que dar la sociedad para que los niños estos tengan mayores oportunidades, que estudien y que nunca caigan en el mundo del crimen. Está Gracias. Bien. Otra pregunta parece que yo, Víctor Almanza Ajá, Víctor si Lamarza. no ha preguntado si, sí, pues pregunta Sí. Víctor. mi pregunta es si ¿sí la fundación existe o existió en la vida real no mi amor, pero hay muchas fundaciones que hacen ese papel, Generación 2000, Jesús Luz de Oportunidad Creo en Ti y muchas otras, ah gracias muchas gracias, cómo no Vamos a ver quién. Yo creo que La... no ha preguntado, mi amor. No, ¿Qué Núñez. No, él no ha preguntado. Dígame. Adelante. Sus obras literarias tienen, tienen venta en el extranjero, porque leí es, en su biografía que algunas fueron transcribidas al inglés. Sí, en Amazon, en Amazon se venden para otros países, tanto las novelas en español como las traducciones en inglés. Eh, ¿Eh? ya no despida el programa profesora y, y yo doy las últimas palabritas ajá, para ajá, motivarlos ajá. a ellos a conectarse todos los meses que quieran hablar con sus escritoras así que adelante bueno les doy muchas gracias verdad a usted por este valioso tiempo que nos ha compartido con todos nosotros los niños principalmente porque recuerde que ellos son los principales de este esta este conversatorio muy interesante. Eh, le han preguntado de todos, ¿verdad? Eh, las inquietudes que ellos han tenido, de las novelas que ustedes han escrito. Ah, incluso mire que hay niños que leen otras novelas suyas, como usted dijo, de alto calibre. Es muy importante esto. Es muy bueno eh, tener en cuenta la lectura, porque así tenemos que empezar. Tenemos que empezar por la lectura. Recuerden que la licenciada dijo que el escritor empieza por leer, leer, porque así nosotros adquirimos más conocimientos. Eh, para mí y para todos los docentes de este nivel, es un grato honor haberla tenido con nosotros compartiendo. Y espero que no sea la última ni la primera ni la última que nos comparta con nosotros eh, cada vez que podamos eh, esto compartir con sus experiencias, la tenemos en cuenta. Eh, para esto, no sé, esto le doy gracias también a la profesora Minea, a la profesora Electa, que son nuestra directora y subdirectora de nuestro plantel, habernos acompañado. Y la profesora María Pimentel, no la he visto, pero la invité, que es la supervisora. ¿Verdad? Que también eh, nos ha compartido con nosotros. No sé si la profesora electa por ser subdirectora su de nuestro nivel tiene algunas palabritas. Gracias, eh, licenciada Rosemary, profesora Miné, directora de nuestra escuela, compañeras subdirectoras, maestros del nivel de quinto grado, queridos niños. Eh, licenciada Rosemary, ha sido para nosotros de verdad un gran placer haber compartido con usted estas lindas experiencias eh, plasmadas por su persona en cada una de sus obras y especialmente a través de la novela que leyó el nivel de quinto grado Roberto por el buen camino ya que eh, induce al rescate de valores le digo valores olvidados porque los tenemos pero están un poquito olvidados, debido, pues, al riesgo social del diario vivir. Esperamos que los docentes de nuestra escuela, de, de todos los niveles, de, especialmente de cuarto a quinto grado, a sexto grado, perdón, continúen compartiendo con nuestros queridos niños otras obras eh, escritas por ustedes, y para, para que sigan eh, enriqueciendo nuestro bagaje cultural tanto, tanto niños como docentes Porque la lectura es el alimento del, del intelecto Así que eh, pues le pedimos a Dios Siga enriqueciendo ese don que le ha regalado a usted Para que siga compartiendo sus bellas creaciones Con niños y adultos tanto de nuestro querido Panamá como de otros países. Así que la felicito, mi humilde felicitación para usted, eh, eh, licenciada Rosmery Tapia, y pues esperemos que esta no sea la última vez que podamos compartir con usted. Muchas gracias, eh, licenciada. Que bueno, Dios la bendiga. Amén. Yo quiero decirle que siempre van a poder contar conmigo. Siempre. Que ustedes hayan leído un libro mío, nos vamos a conectar y quiero felicitarlos porque este ha sido el conversatorio más masivo, inclusive tenía 100 y los que llegaron tarde pedían admisión, eso que vean el video. Y todos los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde se pueden conectar profesores y alumnos para conversar conmigo todos los meses, eso es importante para que ustedes no solo lean la novela que le asigna el maestro, sino que lean por su cuenta como ese niño que leyó El retorno de los bárbaros, que me deja gratamente impresionado. Entonces yo los felicito a todo, el personal educando, administrativo, a los niños se han portado muy bien porque este ha sido un conversatorio largo, porque había muchos participantes, pero yo quiero decirles que siempre, no lo duden, siempre van a contar conmigo, porque desde antes de la pandemia nosotros hacíamos estos conversatorios. Ya ustedes, cuando llegó la pandemia, ustedes eran expertos en esto. Así es que felicito a la profesora porque no se ha, no se ha puesto esa excusa. No, yo no quiero con tecnología la maestra a la directora, o sea, todos están abiertos a los cambios y miren, lo único que no va a cambiar es el cambio todo va a cambiar durante el proceso de nuestra vida y debemos adaptarnos, así es que yo les voy a mandar el video, pero maestra, repártaselo a todos los estudiantes para que ustedes sí. hagan que sus familiares lo vean si tienen YouTube, que se suscriban a mi canal de YouTube que se suscriban y que lo manden para que este video sea el más visto de todo, porque tuvo muchísimos participantes. Así que Ajá. ustedes se lo mandan a los familiares, ustedes van a ser los campeones de, de, de, estos, de este Ajá. tipo de conversatorios. Así es, muchas, gracias. A, a siempre, muchas gracias, un abrazo, profesora. apenas lo tenga grabado, editado, se lo mando, profesora. Muchas gracias, profesora, gracias. Y, y usted sabe que para nosotros esto ha sido una experiencia eh, inolvidable, algo que yo hablo por mí porque también, yo sé que yo así como me siento emocionada, sé que muchos niños, todos los niños, ¿verdad?, porque mire toda la cantidad de niños que quisieron estar en, la, en, en el conversatorio y bueno no lograron no, pero van a ver el video esto están emocionados y, y también escuché que muchos niños por ahí leí, le, habían leído otras otros tipos de novelas suyas esto muy interesante muy bonitos todo y gracias por esa experiencia y compartir con nosotros siempre con esa experiencia suya que son de tantas eh, eh, algo impresionante pues de vivir con una ¿Cómo no, nuestra Ruby, hasta siempre. Eh, muchas gracias a todos los niños por compartir con la, la licenciada Romeris Tapia. Eh, sé que esto ha sido de un bon, una bonita experiencia para todos, y leer esta novela, ¿verdad?, también nos lleva a mucha conciencia de que tenemos que ser buen niño. Y aprender de buenos consejos y llevar buenos eh, valores, que es lo importante. Y esta novela nos enseña mucho. Gracias. Eh, eh, profesora, licenciada, escritora, no, a, mí me, a mí me pueden decir Rosemary, Rose, como me dicen los niños, porque yo soy amiga de ustedes. Eh, muchas gracias. gracias, muchas gracias por todo esto, a mis compañeros docentes también por participar de esto, de este cierre como un cierre de trimestre de la novela que llevamos conjuntamente al en el nivel. Yo le tengo una pregunta a usted, Ajá, ¿verdad? Mire, mire, esa novela me transportó mucho, muy bonita, muy triste también al morir, Tuti y todo, pero también me llevó a algo que me puse, y me dio que eso se ha perdido, que es la tolerancia. En eh, donde el papá de Cristina, eh, donde el papá de Susana, perdón, Susana, ¿verdad? Susana, esto, va, quiere vengarse y ma, eh, mandó a matar a Tuti, manda eh, esto, él quiere renovarse todo por su venganza, por tener esa venganza. Eso no lo vemos ahora en nuestro país porque realmente queremos vengarnos y nos vengamos y lo hacemos, pero no tenemos paso atrás a pensar que después eso nos trae, nos trae esto Maest problema. Maestra Rubio, puede que él se arrepiente, sí, porque cuando sí. él tiene el sueño de que Tuti lo abraza y que él se perdona. Es, pero es que hay que comprender también el padre, único hijo, única hija. Exacto. Que matan a la hija un delincuente. Entonces se llena de odio. Y, lo y de ira. Que le pasa a María Cristina cuando va a matar a los hermanos. Al, a el... los hermanos y se encuentra con el con escenario. Esa es, es la parte más hermosa de la novela sí, eso a es mí, lo que yo a mí me llama la atención. Cuando sale el niño desnudo, yo me pregunto, ¿qué me haría a mí desistir de una venganza? Exacto. la imagen de un niño desnudo porque la indefensión y ella razona el niño nace inocente la sociedad el entorno lo corrompe Entonces, por eso ella comprende a Miguel pero le pone un castigo muy duro muy trabajar duro para trabajar. aquellas personas que él despreciaba cuando él comienza a darse cuenta la realidad de eso de lo que... Entonces se arrepiente. Entonces es cuando sueñas que tú te lo abraza. Exacto. Entonces eso eh, ya es en el sueño el te siente que es el perdón. Es el Pero perdón. entonces, ajá. Entonces eso no se ve hoy en día. Eso no se ve hoy en día porque ahora la tolerancia está difícil. Queremos vengarnos de repente por ser nuestra primera, la única hija él estaba cegado igual que la igual que María Cristina cuando encontró el escenario se encontró con ese escenario de ver que la pobreza en que vivían o sea entonces pero yo veo que ahora maestra, mismo... hay esperanza porque ese tipo de lectura cuando el niño le dice al papá que lo lee Despierta un grado de sensibilidad. Sí, de exacto, empatía que no es tolerante. Exactamente. Entonces, esa es la misión. Eso es lo los que los niños le digan eh, a su papá y a su mamá eso, que este libro. Eso es lo que voy, profesora. Que ellos están tan están emocionados de haber leído esta novela porque lo ha llevado igual como lo llevó a, a, a Roberto, por un buen camino, bueno, entonces yo le quiero decir a los niños que le digan a su papá que la escritora les pidió que, le, que sus padres lean la novela. La novela, exactamente, se los recomiendo. Y entonces otra pregunta, profesor, eh, eh, señora Romeris Tapia, licenciada profesora. Rose, ¿qué otra, Rose, ajá, Rose. Rose, ajá. ¿Qué otra novela usted, usted considera que seguimos con Roberto por el buen camino? ¿La continuación o usted Bueno, es? pueden leer 20 años después, pero esa Ajá. es una novela bien dura. Ajá. O sea, es una novela que tal vez para, porque está recomendada en del primer año. No ah, ok. Claro, pero Ajá. usted sabe qué novela yo les recomiendo, que les vaya Exactamente. a, a vida, vida de compromiso. Vida Cuando de compromiso. ustedes lean esa novela van a saber por qué es la preferida de la autora. Profesora, y ahí usted va a sentir que yo no solo le hago un homenaje a mi madre, que le hago un homenaje a todos los educadores. Ah, okay, porque yeah. son los que construyen una sociedad decente. Ah, comprendido. Ajá. Entonces, para mí, vida de compromiso, ya en la secundaria que lean la continuación, o en el verano, profesora, porque que lean por su cuenta. Ya claro, más, claro. Grado, claro, que lean por su claro. Cuenta. Claro Pero la que novela sí. que yo les recomiendo es Vida de Compromiso. Ah, ok. Ah, muchas gracias y gracias no? por compartirnos todas sus experiencias. Cómo no, encantada ah, profesora. Yo le mando sí. el video apenas lo tenga listo. Listo, yo se los envío a los docentes para que se los envíen a los niños. A los niños, gracias. Ah.